Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes Reyes de Berizo, comunícate al teléfono 2215-921746 En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para cinco personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com Que me hacen hacer a mí, este es el culpable. Mi hijo, fíjense esto: una caña Shakespeare. Se la voy a poner así, así lo pueden ver bien. La marca Shakespeare Alpha 2 metros 13 de largo, acción media de punta, 1025 libras, portarril de grafito con acero inoxidable con gatillo es una caña para reel rotativo ideal para un bike casting pesado dos tramos como pueden ver muy buena acción de punta esto lo armo acá miren eh, esto es muy sencillo estás para hacer fuerza puedo decir que se la banca fíjense esto es netamente acción de punta me estoy levantando ahí rompete desgraciada, no te rompés ni lo estoy levantando un tiburón con esto y es una caña que sirve perfectamente para hacer un bycasting pesado sirve para pescar con carnada, para boga, dorado, surubí patí, moncholo, manguruyú, pacuruzú y todo lo que viene atrás, paturuzú, paturucito también, es caña con pasahilos de óxido de aluminio aptos para multifilamento todo empatillado con hilos importados y resina epoxi armada de origen trae 5 pasahilos más el puntero 6 la noche pescando acá en Puerto Alto Delta, conseguimos un amarillito para carnada. Espectacular. Nos había llevado la cañita pero ahora la recuperamos. Un amarillito, pesca nocturna. acá estamos en Cabañas Puerto, Alto Delta este paranesio en Villa Paranacito entre ríos un lugar hermoso, arrancando a septiembre como siempre se llena de verde así que bueno, venimos de una semanita de calor, el jueves una tormenta terrible y bueno, viernes mucho frío, hoy frío así bueno, vamos a intentar con las tararitas pero no está tan fácil no creo que estén muy activas pero bueno, vamos a intentarlo igual, estar acá ya es algo hermoso y bueno el agradecimiento a Susana y a Roberto que siempre nos esperan vamos a ver después si después podemos charlar con ellos y bueno le vamos mostrando un poco lo que es el lugar y vamos a intentar primero sacando unas mojarritas para carnada y vamos a intentar primero con carnada y bueno si se activan probamos con ese nivel Dale. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible. Construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique. Mojarras saladas envasadas al vacío, no generan olores fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío. Masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03 Whatsapp. 11-67-25-2300 Venta minurista en tu casa de pesca amiga. GR Harinados Premium. No desventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11-35-79-34-49 o el Instagram GR Harinados. Hola amigos del tejador ¿cómo les va? En esta ocasión quería mostrarles sí. algo de los ingresos nuevo, eh, Los rifles GAMO Como verán acá tenemos diferentes modelos de GAMO Como el que tengo acá en la mano eh, En diferentes potencias, en precisión Algunos por ejemplo como el Whisper de Garrillo Que viene con mira, una mira 4x32 también de la marca GAMO eh, con modelo de sonido El modelo Charry Fly, que viene con un cargador rotativo de 10 tiros eh, Que es poco lo que se ve en aire comprimido con, con cargadores rotativos moderador de sonido, la verdad que lo que es Gamo es español, tiene muy buena potencia, muy buena precisión y además que cuenta con una buena garantía de la marca, eh, cualquier problema que tienen eh, se soluciona fácilmente y hay repuesto de todo. Así que bueno, si quieren conocerlos nos pueden escribir, tienen nuestro datos de pie de pantalla, por cualquier modelo de Gamo, nos consultan, eh, alguno especial y bueno, les a a cerrar, Muchas gracias.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 Estamos buscando carnada, mojarrita, con lombrí, mojarrero. Vamos para Tarucha. Bueno, acá estamos con una tarucha, la primera picó frente a la cabaña. ¿eh? Se me enrolló con la otra línea, pero bueno, estamos con la primera captura. De fondo, esta vez de fondo. ¡Gordi! Acá en Villa Paranacito Puerto esta en su arroyo propio, ahí atrás están las cabañas muy cerquita pues venía a pasar el día con la familia y a pescar acá más así que bueno, la primera de la temporada abriendo la temporada de, de taruchas, acá en septiembre 10 de septiembre así que bueno, vamos a la evolución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 Mar del Plata Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54 4986 49 86 76 94.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 La mejor fruta y verdura de la zona. Bueno, esta es la que estamos usando. Un plomito de 10 gramos líder de acero solito 5-0 en esta catalar caminando con la mujerita que estamos ya en la mañana y bueno de fondo por ahora es tan dura la tarucha temprano está el agua muy fría y bueno estamos tirando acá más o menos en el 10-15 metros vamos a ver si tenemos suerte con otra Bueno, acá está la carnada que estamos usando con un mojarrero y un poquito de lombriz. Sale muy linda mojarra en este arroyito. Un paraíso. La despertamos en 30 horas que pasaba y ya tenemos una. Ya van tres. Estamos tres. Así que espectacular. La hermosa taricha muy, muy linda. Recién está saliendo del letargo y por ahora la pesca de fondo. Está muy fría el agua. Así que estamos tirando de fondo. La carnada, la misma mojarrita que fijamos acá y un trozo de bagre amarillo. Y bueno, ya tenemos seis así que bueno, ya vamos a sacar la sol y la volvemos. miren qué linda la primera de la temporada aquí en Villa para la Citro entre ríos Son estos dormis, acá para estar afuera se hace un asadito, espectacular el deck que tiene con estos asientos, te pones ahí a tomar unos mates, para cuatro personas, mira qué vista el río, gallita propia, qué lujo, ¿eh? Villa Paranacita, Entre Ríos, Cabañas, Puerto, Alto Delta, queda hecha la invitación muy cerca de Capital Federal. Bueno amigos, estamos con Susana y con Fabiana, de Cabañas Puerto Alto Delta, así que bueno, un gusto visitarlas Hola, nuevamente. Bien. Se vino septiembre, 10 de septiembre, se vino la primavera y acá estamos, como todos los años, ¿no? Sí, sí, sí, ya ya todo brotando, reverdeciendo, está hermoso. Sí, mucho verde acá, ¿no? Sí, mucho, mucho. Y todavía le falta un poquito, un 15 días más y es sí, plata de verde. Sí, sí, sí, está muy lindo. Es decir, ahora que una belleza y bueno, como siempre con el excelente servicio que brindan, ¿no? Eh, Contanos un poco las que, lo, lo que ofrecen las cabañas, los dormis, para cuántas personas. Bien. Primero que nada quiero presentar a Fabiana que está integrada a nuestro Hola. grupo hace ya un poquito más de un año. Eh, ya tenemos un equipo bastante firme Dale. y bueno, hace que, que todo esto funcione bien. Sí, la atención como siempre excelente, que eso es muy sí, importante. Sí, ¿no? bueno, lo nuevo que tenemos, que por ahí muchos ya lo conocen, es que bueno, tenemos ya la entrada, a la entrada del complejo tenemos eh, la recepción donde funciona una despensa con todo lo que ellos quieran proveerse, los huéspedes, que desde, no sé, hielo, bebidas, carbón, todo, todo lo básico. Después tenemos... Hola bueno, amigos, bueno, bienvenidos al local, Bueno hoy queremos hablar, ya hace tiempo lindo, se viene septiembre, la tararira, un clásico, las taruchas, que empiezan a ponerse como locas con el calor, así que nada, como para, para ellas, para la tararira, bueno en el norte están pescando muy bien dorados, por suerte también, tenemos todo lo que es la línea de cañas de by casting y de spinning, eh, realmente bueno, nada, eh, hay una variedad, un surtido enorme en el local, así que, les recomiendo que los que están cerca, que vengan, que se animen a venir, así pueden ver. de La mayoría de las marcas que hay en mercado tenemos acá. Eh, pero bueno, hoy queríamos mostrarles eh, lo que es un poco el combo de Shimano, el modelo Caius. Es una caña de 2 ,10 metros 10, de dos tramos. ¿sí? Muy cómoda para transportarla. ¿sí? Con el reel Caius también. Excelente el combo, ya viene así armado de Shimano directamente. La caña es una caña toda de grafito, de acción de punta, con pasadilos de óxido de aluminio, con muy buena acción de punta, de 20 libras, realmente excelente. El reel, bueno, el Cayo ya es un clásico, 7.2 de recuperación, lo tenemos en manija derecha y en maneja izquierda, ¿sí? Para cualquiera de los casos están por ahora de los dos, así que no se duerman mucho porque tampoco hay mucha cantidad, ya sabemos que se está complicando un poco lo que es productos importados, pero bueno, todavía por suerte tenemos una gran variedad en el local, así que por este combo o cualquier otro, si no se puede armar, obviamente siempre armando un combo van a tener un descuento, eh, así que bueno, nada, esperamos su consulta como siempre, y nos vemos en la próxima. Grandes matungos de la salada grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla, pescalcón. pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pescalcom. Tenemos dos sectores dentro del complejo, que son este sector de acá, que es este, dormis, los dormis son para, para acampar, donde el servicio que se ofrece es una cabañita de 3x4, o sea, 12 metros cuadrados, con dos sofacamas dentro de, de su interior, una mesa, eh, los dos sofás tienen colchón, afuera tienen mesa, parrilla, sombrilla, cada dormi tiene su, su canilla individual de agua, tacho de basura, todo individual baños, duchas, vestidores, todo está muy cercano. También dentro de, de lo que es el sector de, de dormis, el servicio que se ofrece en la, en la despensa es eh, un dispenser de agua fría y caliente y el desayuno seco. Después en el otro sector, que es para allá, eh, tenemos las cabañas, que bueno ya son más que conocidas por muchos, otros no pero bueno, son cabañas totalmente equipadas eh, capacidad 5 personas dos dormitorios completas por, por todos lados eh, ropa de cama, toalla y toallón, todo leña eh, aire acondicionado frío-calor, directv, wifi completas Espectaculares. Eh, muy lindas, muy lindas y lo más lindo de todo esto es que están rodeadas de arroyo Verde por todos lados, bueno, como decías vos, los dormis dan todos ahí a una playita propia. Sí, acá el que quiera traer su lancha, su bote, eh, pueda organizar este salidas de pesca. No las organizamos nosotros, pero podemos contactarlos con gente de Paranacito que, no. que se dedica a eso, que es muy importante. Eh, siempre trabajamos en equipo, eh, pueden alojarse acá, organizan salidas de pesca. Eh, acá también pueden pescar, tienen muchos lugares en común. Frente a la cabaña también pueden pescar, y bueno, el que quiera traer su lancha puede traerla porque tenemos bajada, eh, pueden traer bote, todo lo pueden arrimar a la cabaña, eh, barcos, eh, todos, todos pueden venir. Calla, Estamos bien. totalmente preparados, tenemos muelle de amarre con agua y con electricidad, eh, completos. Muy buen servicio. Y creciendo todos los días. Felicitaciones. Bueno, y bueno, ahí hay pesca, como se recién saqué una tararira enfrente sí. de las cabañas. Así o sea, sí, sí. estamos iniciando la temporada de tararira. El agua sí. muy fría, pero ya están picando. Sí, tienen variadita, boguita, magre, carpa, dorado, han salido. Sí, sí, sí. Así sí. que acá nomás tienen todo para venir en familia, pescar. Y bueno, muy buenos servicios, como siempre. Fabi, Así que Fabi, gracias <ríe> también por tu buen trato. Siempre sí. dispuesta a a la gente, la Sí, verdad, muy bien, muy bien. Muy bien. Y bueno, no quiero dejar, no quiero nombrar a ah, todo Roberto. el equipo. Roberto, obviamente, que siempre está, siempre. Gracias, y... Roberto, como siempre, sí. ¿no? un sí. amigo ya de varios años. Yo estaba haciendo cuenta, más o menos conocemos hace cinco o seis años. Sí. Y la verdad que da gusto verlos todos, cada sí. vez que volvemos. ¿eh? Sí, sí, es así. Así que muchas gracias por todo. No, a ustedes. Bueno, gracias. Gracias.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 Bueno acá estamos con un pique de nocturno, tira lindo, a ver que viene. Bueno, tarucha, eh. Vamos la tarucha, vamos, vamos. Otra tarucha de fondo. Vamos. Puerto Alto Delta. Mira linda. Tararina, eh. Muy bien, levantar un poquito, agarrale de ahí abajo. ¿no? Están picando las primeras tararidas. Acá estamos la nocturna en Entre Ríos, Puerto Alto Delta, Villa Paranacito ¿eh? Mirá. acá están las cabañas acá nomás y acá está el arroyo acá, cerquita vamos, ¿eh? no sé si no hay otro pique ahí también ¿eh? bueno, le vamos a sacar al suelo acá estamos con la tarucha la hermosa tarucha nocturna ahí están las cabañas, ahí atrás espectacular, Puerto Alto Delta con arroyitos propios Acá la vamos a devolver donde pican estas tararidas recién arrancando la temporada Qué lujo volver a ver la taruchita ahí está la vamos a devolver ahí va perfecto mira qué lugar donde estamos pensando.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 tratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook Daniel Gasol. Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Picasa, Pesquero el Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formagio Chino Pesca, Experiencia y Responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formagio Pergamino Guía de Pesca. Buenas a todos amigos del Pescador TV, en esta oportunidad les queremos presentar lo último que nos queda de las Camperas de Algodón de la marca Kingfish, este producto realmente es increíble, yo la tengo hace mucho tiempo, no se le hace pelotita, no se le pierde el color, es un producto excelente, nos quedan pocas unidades y están a un precio imperdible, consultanos por los talles y colores que tenemos disponibles y recordá que lo podés pagar hasta en tres cuotas sin interés, te hago envíos absolutamente a todo el país, no te lo pierdas. En Berizo, Chino Pesca te invita a pescar los grandes matungos. Salidas diarias desde Guardería, Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 1150 65 76 o en Instagram, Chino Pesca. Estamos amigos en Costa Salguero para la exposición de Aire Libre, la mayor exposición que aglomera todo lo que es la actividad de pesca, casa, bueno, todo lo que sea vida outdoor, así que estamos presentes, vamos a tratar de llevar algunas imágenes de las novedades que hay en este importante evento. Bueno, estoy acá con el presidente de Cassini. ¿qué tal, Mariano. ¿Qué tal, ¿Cómo Gonzalo anda? Galán, cómo te va? Sue es titular de, de esta prestigiosa firma. Pero primero vamos a hablar de una cosa, Gonzalo. Dale. ¿Qué me decís de la temporada, ¿Cómo, cómo viene la expectativa con esta exposición en el primer no, día? La expectativa es, esta feria hace tres años que no se sé si, por, por, por la o sea, pandemia, lógicamente. Eh, y la verdad que la respuesta de la gente fue muy buena. Eh, comparado con la última fricatura del 2009, ¿eh? muchísima más gente. Sí, sí, por lo muchísima que veo realmente. Ah, vos te se si un poco, que están todos, eso, están ocupados y con mucha gente, sobre todo en el interior. Creo sí, que es un equipo. Trabajaron muy bien Veo siempre la revista de Casip no sí, yo, sí, sí, este, veo, veo, como comerciante claro, la veo sí, y son años sí, de, sí, de, de presidente también, por, también, por tal, algo será y. Sí, sí, sí. su trabajo. Trabajo equipo, sí, sí, como tiene que ser. Y la de... verdad que la gente está contenta, hay muchos expositores nuevos que están mm. sorprendidos del nivel de las pena, que el nivel en general es muy bueno, no sé si la venta viene, sí, todo venta esto bien, y, la ven bien. Y, y sí, todo, mucha, la gente está con mucha expectativa. No, uh -huh. Yo creo que el verano va a ser relativamente bueno. Sí. Eh, los últimos años todo lo que es outdoor creció mucho, sí. ayudado también por el COVID y por la sí, moda estar sí, sí. al aire libre y distanciados. Sí, también, como que todo el aire libre creció mucho sí, y bueno, eso se sí. bueno. Tenemos los problemas que, tenemos, que tiene el país, los, de falta sí. de importación y de mercadería, pero bueno, de alguna sí, manera sí. vamos llevándola. Ahora yo voy a hacer una recorrida por acá para mostrarle a la gente todas algunas novedades que haya. Este, pero te quiero aprovechar a vos también como otra cosa, que no sé dónde está tu gran mi, mi, el, mano derecha. El presidente de la compañía, ¿dónde está, por recapó, favor? Recapó. Miren, ahí está, ¿ven? Ese es el presidente, ahí está viniendo para acá, acá viene para, para hablar este el señor tarde. Mariano Mosquera, como lo pueden ver, eh, gran persona, la mano derecha del señor Gonzalo Alán. Este, ¿Qué novedades tienen acá en la exposición esta? Mucha mercadería. ¿Tienen mucha mercadería mucha, ustedes? Muchos surtidos. Muchos surtidos, ¿Tienen problemas con la importación? Sí. Mirá qué pregunta, eh. <risa> mucho problema. Sí, Muchos problemas. Muchos problemas. Mucho problema. Trabajo de ingeniería para poder importar. Sí, sí, me imagino que sí. Veo que... Acá estamos viendo el stand de Okuma con muy buenas cañas, muy buenas novedades. Tanto en indumentaria. Como en todo lo que es riles, hay un viejo amigo. ahí Está mira, Don Cacho Baicar, es un muy buen pescador. Hermosos están de, de Okuma, en fin, muy linda mercadería. Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de Aire Libre, sí, con señor. muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí. Tenemos por ese lado la, la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, sí, ¿eh? muy, bien muy, buen, muy bien, muy buen el diseño, y bueno, después también las colchonetas, como siempre, todo... Sí, una parrilla de tres piezas, dos estacas y la parrilla que tiene cuatro posiciones, eh, que nada, para todo uso, todo terreno.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 Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. ¿eh? Muy amable por venir por acá. Y bueno, nada. Filmamos un poquito. A filmar un poquito. Gracias. nuevas boyas para pesca de pejerreyes, de, de poliuretano expandido de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11-66-56-63-79, Facebook e Instagram Boyas Puyen. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes matungos del Río de la Plata. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos, un modelo para cada actividad, se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2 metros 40 a 4 metros 20, permite una potencia de 3,3 a 40 HP.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 um <laughs> Bueno, Hernán, Payo presente en la exposición de Aire Libre, con novedades, ¿no? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia del de Pescador Deportivo. Acá presentando un poquito, un anticipo de, de lo que se viene de nuevo de Payo Argentina para la temporada. En este caso, los lentes, tanto base 8 como base 6. Le explicamos a la gente, base 8 son los clásicos curvos, ¿sí? los más elegidos por los pescadores, para cubrirse del sol, de frente, de costado. Y los bases 6, que son los clásicos, ¿sí? los más rectos, van a venir en distintas presentaciones, David. Espejados, clásicos polarizados, sepia no sé si llegas a verlo ahí. Todo calidad óptica. Hiper flexibles. Y bueno, esto es más o menos lo que se viene.. En, en lente ya de Payo Argentina para la, para la temporada que viene. Así que los invitamos a las páginas, a las casas de pesca amigas, que se acerquen y, y bueno, empiecen a conocer de a poquito lo que se va a venir para la temporada nueva. Bueno, gracias, gracias. ¿eh? felicitaciones. Gracias, a vos, Gaby, gracias por visitarnos. Estás en todos lados, Albertito. Como la amugre. Bueno, muy Pero bueno el es estado. Cansado de exposiciones ya. Eh, bueno, es parte del trabajo. Acá en el Casit vinimos a traer lo que es la boya, que somos los fabricantes de la boya doble Bueno, qué mejor que un lugar como este para exponer todos los modelos y la gente del, del rubro pueda venir y nos visitan y puedan ver. Y, probar la calidad de la huella que es doble T Bueno, bárbaro. Vamos a frenar un poquito ahí de todo. ¿no? Dale, bárbaro.